Adorarle, adorar al cordero Se levantas a tu nombre Y te damos toda gloria y toda honra Rey de reyes y Señor de los señores Te adoramos y cantamos Se levantas a tu nombre Y te damos toda gloria y toda honra Rey de reyes y Señor de los señores Qué bueno es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 Permíteme estar en tu presencia mandándote besos, estar en las esperas reeditándote besos y decirte te quiero con amor verdadero. ¡Gracias! Aquel que a las estrellas por su nombre la llamó, y se hace tan pequeño que vive en tu corazón, aquel que a los leprosos con sus manos el tocó, aquel que a la incurvada con poder enderezó, aquel que con su sangre a tanta gente perdonó, y en la cruz del Calvario a Satanás lo derrotó. Pasaba, me quedé solo El sol ya no brilla para mí Qué triste todo Tenía un hogar y una familia Y se fue todo El mundo se puso del revés Y aquí estoy solo Algarroba de este mundo Lo añoro todo En mi cielo ya no hay luna Ni estrella que ilumine Caminar y no correr, saber por dónde piso al andar y tener fe, Señor, lo dejo todo en tus manos, tú sabrás qué hacer en mi fiel ya. Llenas todo, solo tú, lo llenas todo, solo tú me haces sonreír. Solo tú, lo llenas todo, ay, solo tú. Lo llenas todo Solo tú Me haces sonreír Yo no sé qué tienen tus manos Que cuando acarician mi alma Me renuevan y me restauran Y hacen sonreír cada mañana No sé lo que tiene tu amor que tanto enamora mi alma, envuelve con tu fragancia y haces que enamore mi alma. Solo tú lo llenas todo. Por lo que estoy pasando, solo tu amor puede sanarla. Pero yo vengo ante ti para que restaure mi casa. Nada tiene su color, y en mi vida no existe canción, solo una triste mirada. Y en mi boca no existe palabra de aliento. De esperanza, pero yo vengo a Gracias porque siempre estás conmigo Gracias porque eres mi fiel amigo Gracias porque cuidas de lo mío Gracias por tenerte en mi camino su nombre, cantarle y alabanza porque eres el más grande Rendirte mi vida, Dios eterno y mi ama Cueste lo que cueste, quiero andar en tu palabra Sentir tu corazón en mí, diciendo que me ama Todo poderoso de gloria y alabanza, gracias por que siempre estás conmigo, gracias por Fuerzas. ¿Cuántas veces has pensado que no puedes más? ¿Cuántas veces has pensado en tirar la toalla? Pero hoy mi Cristo te vuelve a levantar. ¿Cuántas veces has pensado que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 un poco más, que el Señor contigo está Sigue un poco más, sigue luchando un poco más, sigue Ay, con sus ojos ensangrentado y con su rostro desfigurado Te está diciendo sigue luchando Y él te está mirando Ay, con sus ojos ensangrentado y con su rostro desfigurado Te está diciendo sigue luchando Sigue luchando, ay camina baja. sigue luchando, no dejes de luchar, sigue luchando. Señor, contigo está. está Cuántas, cuántas notas que borré Preguntas sin respuesta Fracasos que anuncié Cuántos suspiros fríos de Estos que erizan la piel Y se me va la vida Buscando un no sé qué cuantos intentos Buscando algo que calme mi ser Lucha sin en mí, batallas que jamás podré vencer, jamás podré vencer. Pero viniste tú con fuerza a disipar mi mal, y una nueva esperanza contigo puedo encontrar. Y ahora me he dado cuenta que sin ti no sé vivir, una gloria tonta que ya empezó a ya no quiero ser yo, tan solo quiero que seas tú Y que mi vida llenes con tu pecado de tú Y ahora me he dado cuenta que sin ti no sé vivir Y una novia tonta que ya empezó a salir. No quiero ser yo tan solo quiero que seas tú, que mi vida llene tu impecable luz, tu impecable luz. No quiero ser yo tan solo quiero que seas tú, que mi vida llene back up the varado sin ninguna dirección Mirando al horizonte, ni siquiera sale sol Sin rumbo, sin salida, sin apenas ilusión Y en un momento, la ola con mi sueño se acabó metas hundidas, mi propósito a la Ha venido tú con fuerza a disipar mi mal, una nueva esperanza digo puedo encontrar. Pero me he dado cuenta que sin ti no sé vivir, Y una novia tonta que ya empezó a Que No quiero ser yo tan solo quiero que seas tú, y que mi vida llena y ahora me dado cuenta que sin ti no sé vivir Ninguna novia tonta que ya empezó a saber Ya no quiero ser yo, tan solo quiero que seas tú Que mi vida llenes tu impecable Me voy la tonta que ya voy Entrando en un pollino, envueltos en pañales, anda con publicanos, come con pecadores. No supieron ver que escondía ese velo, les confundió tu cuerpo, muriendo en el madero. Y verte, no supieron verte, no quisieron verte, no alcanzaron verte. Me da igual verte en la cruz, que muerto en pañales o en un pesebre. Solo quiero verte, mi hermano en la las fuerzas que me das son las que recibo. Manera verte, moja mi arma con tu sangre. Por su costado le reconocí. por su ¿Cuánto sufrí? Change